Apocalipsis capítulo 14 verso 8 veamos el mensaje del segundo ángel otro ángel le siguió diciendo ha caído, ha caído Babilonia la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación este ángel señala a la ciudad, a la gran ciudad Babilonia Babilonia viene del término Babel, que significa confusión. Y cuando habla de esta gran ciudad que está caída, sin duda se refiere en primera instancia al sistema papal, a la iglesia católica, descrita en Apocalipsis 17, verso 4, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, la mujer es símbolo de una iglesia, pero en este caso iglesia apóstata.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 que son muy utilizados por los prelados. Un cáliz que ofrece a las naciones, pero lleno de inmundicia, de abominación, de doctrinas equivocadas, de herejías. Ofrece un falso día de adoración al mundo, el día domingo. Pero se dice de Babilonia la madre, es decir, que tiene hijas. Hay otras iglesias que le siguen. Hay muchas iglesias protestantes en el mundo que han caído en apostasía y le siguen a la madre. Arrullan en sus brazos al hijo de Babilonia. Al domingo lo defienden, comparten con la iglesia papal un día falso de adoración. Se dice de Babilonia a la Iglesia Papal, en su condición caída. Claro, el dominio papal tuvo un periodo largo de 1260 años, desde el 538 hasta 1798 la revolución francesa le puso fin al dominio papal. Pero cuando se dice caída Babilonia, se refiere también no sólo al papado, sino también a las hijas, a las iglesias protestantes que rechazaron y rechazan el mensaje del primer ángel. Rechazan que Cristo Jesús empezó su ministerio en el lugar santísimo, que está haciendo el juicio y que pronto va a venir a la tierra. Rechazan ese precioso mensaje y por, ese, por eso se dice de ellas están en una condición caída. Porque han hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Se dice de Babilonia que ha entrado en relación ilícita con el mundo, con los reyes de esta tierra. Y producto de esa relación adúltera, producto de esa fornicación, ha puesto en una copa y da a beber a las naciones. ese vino adulterado son todas aquellas herejías el falso día de adoración el domingo la salvación por las obras, por los largos peregrinajes, por la adoración a los reliquias, por la creencia en la intercesión de los santos, por el pensar que existe un purgatorio que no hay en las Escrituras. Por la idea de que el alma es inmortal, cuando el Señor dice en las Escrituras que el hombre que pecare, ese morirá. Solo los justos, solo los santos, por la gracia de Cristo, Él les concederá la inmortalidad, la vida eterna. Pero el hombre, en su condición, es un ser sujeto a la muerte. Todas esas herejías da a beber a las naciones, y las naciones, los pueblos están ebrios. Por eso que cuando escuchan el mensaje de la verdad, están ebrios todavía. Hermanos, hay que predicar este mensaje también. Hacer que las naciones salgan de esa borrachera, de ese estado de ebriedad que tienen, que las naciones sean sobrias, que puedan aceptar el mensaje de que el Señor está por venir a esta tierra, que está Él haciendo el juicio, que está midiendo a cada corazón, a cada mente con la vara de medir. La vara de medir son los santos mandamientos. Cada hombre debe alcanzar la estatura, el nivel de los diez mandamientos. Y la única manera de hacerlo es aceptando a Cristo en el corazón. Solo Él puede poner en la vida, en el carácter de un hombre, la armonía con la ley de Dios. Estos dos mensajes se predicaron antes de 1844 y deben volver a predicarse a toda nación, tribu, lengua y pueblo.